No ha a lo de hola, ¿qué tal? F estaba leyendo el comentario y me ha dicho No entiendo, ¿qué dices de hola? ¿Qué tal? ¿Quién ha dicho hola? ¿Qué tal? ¡Hostia! ¿Habéis visto eso? <risas> Vaya headshot. Hombre, también estaba quieto.